Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos un video especial porque muy amablemente la gente de Wargaming nos ha eh, brindado un strbk Tier 9 Premium, el primer Tier 9 Premium del World of Tanks, del WOT para que lo podamos sortear entre todos ustedes, ¿bien? Así que, bueno, nada, básicamente vamos a hacer un video bastante cortito este, pero sí me gustaría dejar en claro cuáles son las reglas para poder participar, ¿bien? Y que queden bien bien en claro para que todos entiendan y, y no haya malos entendidos. Bueno, en principio, como siempre vamos a hacer chicos, eh, la idea es que dejen un like en este video, que sirve un montón, que me apoyan acá en el canal, que se suscriban si aún no están suscritos. Y por último, requisito que va a ser bastante sencillo, no vamos a hacer nada, nada extravagante ni nada raro. Eh, para aquellos que ya son viejos habituales del canal, ya están acostumbrados a este tipo de, de, de sorteos que hacemos aquí. Y va a ser muy sencillo en el sentido de que simplemente me tenés que dejar tu... Nick de Watt eh, aquí en los comentarios del video, pero sí lo que te pido encarecidamente es que eh, te fijes que esté bien escrito, bien porque si no después es muy complicado. Eh, en principio va a ser, va, obviamente va a haber una persona que, eh, que gane el tanque, pero voy a sacar tres por las dudas porque me ha pasado después de no poder encontrarlo porque lo han escrito mal y es un lío y trato de escribirlo con guión bajo con guión medio y al final era un no sé qué y era un quilombo entonces sencillo me dejas tu nick de what bien escrito acá abajo en los comentarios de este video y así simplemente ya vas a estar participando por el sorteo de este strb primer tanque premium de tier 9 aquí en el WOT, sé que hay mucha gente que está eh, contenta con el tanque, sé que hay mucha gente que también está enojada con el tanque, pero no con el tanque en sí, sino con el hecho de que eh, cómo decirlo de que Wargaming mmm, saque tanques eh, premium de tier 9 y que algunos consideren que esté roto el tanque a ver, yo creo a nivel personal esto es una precisión personal, digamos, ¿no? Creo que el tanque está muy bien, sí. Porque tiene eh, buena depresión, porque tiene buen cañón. Pero después tiene un montón de falencias, chicos. No es que, es no es que esté roto para mí. Yo no creo que este tanque esté roto. O sea, tal vez... Eh, hay tanques que están mucho mejor que este en Tier 9. Yo no sé si el Phase 1 es mucho menos que este. Y el Phase 1 es de recompensa. Entonces, este tanque, es el, si no vieron el, el, el análisis que hice hace muy poquitos días. Sobre este vehículo, fíjense que después Acá en la torreta te entran un montón eh, En el chasis es de papel O sea, eh, no es un tanque que esté roto Roto, yo creo que tiene un buen cañón Y que en buenas manos, sí puede hacer buenas partidas Ahora, roto fuera de serie Como si fuera un Chieftain Un 279, no, no Si sí, el tanque está bien, sí En buenas manos puede hacer muy buenas partidas En mis manos, hace unas partidas Aceptables, ponele eh, De 2000 de daño, 2000 y pico Pero... Pero nada, también quería, o sea, por ejemplo, dar mi opinión porque estuve viendo muchos comentarios y estuve analizando un poquito de lo que, lo que decían: que dicen que, que algunos se quieren ir del juego porque están empezando a sacar tanques rotos. A mí, en, o sea, lo que tiene que ver con mi parecer, no me parece que este, este STRB sea un tanque roto ni mucho menos. O sea, tiene bastantes falencias. Todo lo que es el chasis le entra por todos lados, en la torreta si sabes apuntar, acá en la cúpula te entra, ya si disparás acá donde está la manito ya directamente el misil va, o el proyectil mejor dicho, va hacia la cúpula, te entra igual, a los costados del mantelete te entra, pero como si no hubiera un mañana, tal vez eh, abajo, mirá, en el anillo de la torreta también te entra, o sea, tal vez no han encontrado el punto, pero, pero sí que es un tanque vulnerable y se le puede entrar tranquilamente, eh. No piensen que es un tanque hiper hiper roto, además la vida que tiene tampoco es guau. Wow. O sea, yo porque tengo el endurecimiento y le sumé unos casi 200, pero si no, tiene unos 1.800 y pico. Con lo cual, tampoco es tanto. No sé, es mi parecer. Pero, pero bueno, si el tanque está bien, sí. Está aprobado, sin sí, ni hablar. Está bastante bien. Ahora, en buenas manos. Si, como cualquier tanque del juego, chicos, si, si por ejemplo, una persona... Es increíble que, no sé, yo qué sé. Por ejemplo, para mí, el mouse es horrendo, es espantoso, es lo peor de juego. Hay gente que le sacó tres marcas. Y vos decís, ¿pero qué? O sea, ¿el tanque es una cagada? Bueno, no sé, para mí sí. Pero hay gente que lo sabe usar y lo sabe usar bien. Obviamente no voy a comparar este con un mouse. Pero voy al ejemplo de decir, bueno, hay tanques que, por más que estén en buenas o malas manos... Eh, a ver, vos supone, suponte, ¿no? El face One es un tanque roto o el chieftain Y, pero... Si no sabes cómo jugarlo, lo vas a jugar mal, bro. Entonces, desde ese lado quiero decirles eso. Que no me parece que sea un tanque roto, pero sí que está muy bien. Y en buenas manos sí puedo hacer partidas muy buenas. Ahora, en malas manos y te, podás, te vas tranquilamente con un cero o con, o con nada. <ríe> Ni hablar. Pero bueno, amigos, nada. Como les dije, para participar en el sorteo, déjate un like en este, en este video. Deja el nick de Watt o tu nick de Watt bien escrito eh, en los comentarios. Y el día... Eh, muy, muy prontito porque hay que sortearlo prácticamente ya. Eh, el día sábado 4 de septiembre, o sea, en tres días, porque hoy estamos a primero, el día 4 de septiembre, sábado, vamos a estar haciendo el sorteo de este, de este STRBK. Bien, así que bueno amigos, les agradezco un montón. Cuídense, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo video. chau chau